Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenidos a, a su podcast del Sistema Rockefeller. Hola, bueno, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dave? Up. Eh, pues ya listos. La verdad estamos muy emocionados por el tema del día de hoy. Va a estar muy, muy poderoso. Eh, realmente los temas salen de la vida diaria, ¿verdad? de lo cotidiano, entonces eso es lo padre. <risa> sí, es lo chido. Así es. Y pues hoy el tema pues, para nosotros es muy, muy importante y es el, el la salud, ¿no? el cuidado físico, el, los hábitos... ...para estar bien físicamente y, y no importando la edad que tengas, ¿no? O sea, es, es, es, es importante que, que te cuides. Y obviamente conforme van aumentando los ingresos, pues va aumentando la presión. Entonces como que es, es muy importante que, que te cuides físicamente... ...porque pues si no hay, hay quiebres, ¿no? Y la presión es muy dura y es complejo. ¿no? Sí, y, y, y hay algo bien importante ahí en esa parte. Digo, nosotros que nos toca entrenar a tantos empresarios... Eh, nosotros, de hecho, estaba hace tres días, estaba con un par de empresarios que tienen un negocio, eh, están empezando, tienen, tienen varios negocios, pero están empezando un proyecto. Y obviamente siempre lo que hacemos es hacer que escriban sus metas, ¿no? O sea, tienes que escribir tus metas, tienes que dejar en claro para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es bien importante porque si no es muy complejo saber. Eh, tomar un camino, una guía, ¿no? Y, y, y yo insistía mucho en el tema del estado físico y la salud. Eh, ¿Por qué? Porque, pues bueno, eh, ellos traen ciertos hábitos, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese no hacer ejercicio. Drogas. Sí. Entonces... Eh, digo, no ellos específicamente, ¿no? Pero sí, hay de, hay de no, todo, ¿no? Todo, tú diles quiénes ¿tú el... son. <risas> hay, hay de todo, ¿no? Y, y el tema aquí es... A mí me ha pasado, digo... Y cuando... Cuando me ha tocado estar en un momento de... de, de enfermedad, ¿no? Digámoslo así. Eh, uno se empieza a cuestionar, a decir... Oye, pues tengo... Pues podría tener... Muchas ventas en el negocio. Podría tener gente. Podría tener muchas cosas. Pero no llega un momento en el cual a lo mejor siento que no lo puedo disfrutar o a lo mejor no, no le puedo dar tiempo de calidad a mi familia porque no estoy en la mejor condición pero fíjate que yo pienso que, que ahorita dijiste el punto clave y es o sea, ten, estar en la meta física que, o sea siempre tener tus metas claras pero el estado físico que sea parte esencial o sea asegúrate que, que pongas una meta física o sea para mí es eh, fundamental por ejemplo el estar siempre en un buen estado físico. También el, el tener. El ponerme retos físicos. Pero simple y sencillamente lo hago porque. Pues ahora resuelvo problemas mucho más grandes y en más corto tiempo. Pero lo físico me ayuda. A prepararme y a. hacer ser mejor, ¿no? O sea, ahí empieza la disciplina. El otro día estábamos platicando. Eh, con un empresario también Que, que hablábamos de la disciplina se ve desde que vas al gimnasio pues entonces eso se permea a todos lados si te lanzas a hacer burpees o sea es lo mismo que tener juntas es lo mismo eh, a darle seguimiento a las cuentas por cobrar entonces la disciplina de hacer ejercicio pues es fundamental para que todo ocurra pero simple y sencillamente por salud pues al inicio es por, por salud y después se convierte en la disciplina de todos los días pero es fundamental que entiendas que tienes que tener tu meta y tienes que ponerte retos físicos y al contrario que se piensa conforme va pasando la edad pues los retos tienen que ser más poderosos, ¿no? Sí, correcto. y Les platico un poco de, de mi caso. Yo hace... Yo empecé a hacer ejercicio hace cuatro años y medio. Yo no había hecho ejercicio en mi vida. O sea, nunca había hecho ejercicio eh, más que masticar yo, Exactamente. Eh, con la mandíbula. Eh, ejercicios con la mandíbula. Eh... Yo llegué a pesar 137 kilos, ¿no? 137 kilos, o sea, estaba en un pues un tema obeso, ¿no? No, no, eh, no eras obeso, tú eres lo que le seguía obeso. <risa> sí, era una bolita. <risa> este y, y pues la verdad es, descuidé, o sea, descuidé completamente. O sea, cuando hice conciencia de que era lo que estaba sucediendo conmigo es que descuidé todo eh, y, y, y ma, me alimentaba mal. No tenía la energía adecuada, siempre estaba de mal humor, eh, que de por sí, o sea, es un carácter fuerte el que tiene uno. Sí. sí. Eh, pero imagínate que todo el tiempo estar de mal humor. Entonces, uno piensa que eh, hay veces que eso no tiene nada que ver. Y se los prometo, es, tiene todo que ver, todo, todo. O sea, es desde que yo empecé a hacer ejercicio, desde que yo entré a hacer dieta desde que empecé a bajar los primeros 35 kilos que fue como mi primer eh, escalón sí. ¿no? eh, para mí me cambió la vida en todos sentidos y, y realmente empecé a planear cosas que podía hacer o que quería hacer y que no me las imaginaba en ese estado físico porque pensaba que no las podía hacer o sea, eh, o sea el hacer ejercicio, o sea, el, primero bajé de peso ¿no? Pero el problema de hacer ejercicio, yo decía, no, es que no, yo no puedo hacer ejercicio porque estoy muy gordo. Y ahorita que hago ejercicio todos los días y, y que me levanto temprano a hacer ejercicio, y, y mis días son completamente distintos y me, me siento, es, es como un superpoder que te da el ejercicio y, y el poder levantar temprano, eh, que puede resolver más cosas, como decía Dave. O sea, es, empieza a resolver más cosas de una forma más sencilla y tiene que ver mucho con, con tu energía y con cómo estás eh, tú físicamente, ¿no? Fíjate que, analizando lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido, eh, yo pienso que primero es ponerte la meta, ¿no? O sea, ponte la meta física de cómo quieres estar, cuántos kilómetros quieres correr, los burpees que quieres hacer, o el ir al gimnasio todos los días. Pero también... Es estar leyendo tu cuerpo cómo se siente cómo estás qué te duelen porque muchos muchas personas ¿verdad? no nada más uh -huh. empresarios pero pues aquí estamos hablando de empresarios muchos empresarios pues se creen que son supermanes y sí lo son pues el detalle es que el cuerpo es como un carro es igualito que un carro de hecho el carro está construido a imagen y semejanza del cuerpo humano ¿sí sabías uh -huh. eso? O sea, que la comida es el combustible, combustible. Sí, que claro. el motor es el corazón, yeah. que el radiador es el, el hígado y así. O sea, está construido yeah. a su imagen y semejanza. Y el problema es que si tú le echas un aceite de mala calidad al carro, claro. se desviela. Claro. O sea, te dura dos, tres meses si es nuevo, te puede durar un año, dos años pero llega un momento en que se desviela es correcto. o si le pones llantas de diferente tamaño o si no uh -huh. le das el mantenimiento o si no le cambias el agua o si no le cambias las bujías y muchos empresarios creen que porque son supermanes y les va muy bien en sus negocios y o sea su cuerpo le va a durar mucho tiempo correcto. Y yo conozco empresarios que literal se van de fiesta <risa> cuatro días seguidos <risa> o una semana seguida y regresan y trabajan y o sea y, y los veo ahí durmiéndose y pues no, o sea, sí, eso claro. no eso va a tronar, o sea y tienes que entender tú tu cuerpo y empezar a ver las señales y decir, oye, me duele la rodilla me duele el hombro, me duele esto y hacer algo al respecto, o sea, darle el mantenimiento adecuado y entender es, o que vas a pagar ahorita, o sea, es como ir a un restaurante y ponerte en el buffet o pagas ahorita o pagas después, pues pero vas a pagar, o sea, correcto la verdad es que entiendas que tu cuerpo va a llegar a un punto donde, si no le das el mantenimiento, y mantenimiento no es que vayas a un spa, pues. O sea, sí, pero no. Sí, no. Es comer no, no, no. bien todos los días, el estar eh, alimentándote sanamente, el tomar agua, el tomar tus vitaminas, el hacer ejercicio, el hacer ayuno. El, o sea, eso, ir al gimnasio, es el mantenimiento que va a hacer que tu cuerpo dure más tiempo sin esos... Quiebres, ¿no? Correcto. Y, y hay veces que eh, me, to me topo con empresarios, digo, de, de los empresarios que entrenamos. Eh, yo, digo, lo, lo vemos nosotros como coaches porque para nosotros es sencillo leerlo, ¿no? Sabemos que el nivel de conciencia, cuando alguien quiere hacer cambios muy drásticos en su negocio o en su vida, pues puede ser muy perturbador, ¿no? O sea, decir, ¿cómo? O sea, ¿a poco tengo que cambiar eso? ¿Eso qué tiene que ver yo llego y veo empresarios que quieren resolver problemas muy, muy, muy grandes o están metidos en un problema fuerte y ni siquiera pueden controlar cosas básicas como es la alimentación, como es el ejercicio, como es, o sea, son, son cosas básicas. Si no controlan lo básico es muy complejo poder controlar otras cosas. Entonces, eh, tiene que ver mucho con un tema de control el que uno pueda estar... Eh, eh, controlando qué es lo que come, controlando qué es lo que hace, a qué hora se levanta, si hace ejercicio. Esas parecen ser cosas muy básicas, pero es el tener control sobre esas cosas básicas te da la suficiente energía y el suficiente poder mental para poder avanzar en cosas más complejas a nivel negocio. ¿no? Y fíjate, o sea, porque siempre me comentan, no, pero es que tal empresario gana billones y, y ve sus hábitos. Pues sí, pero... ¿Hasta cuánto va a durar? Claro. O sea, tú tienes que entender que sí, puedes, puede ser posible que tú dures un periodo de tiempo si fumas. Si tienes no los hábitos adecuados, o sea, es probable que vayas a durar. Y Sí, conozco empresarios que no hacen ni nada de ejercicio y se alimentan mal. Sin embargo, tú tienes que cuestionarte cuánto tiempo va a durar eso, cuánto tiempo va a durar tu cuerpo Exacto. haciendo eso. Y la calidad de vida que tienes, porque es muy diferente poder correr, poder correr maratones, poder andar eh, 200, 300 kilómetros en bicicleta. O sea, tu energía es muy distinta, pues. O sea, es muy, correr. muy distinta. Tu capacidad de resolver problemas es muy distinta. Cómo te relacionas con la gente alrededor es muy distinto. Entonces, más allá de que empiezas a decir que si conoces gente que le va muy bien y que no tiene los hábitos de saludables, es tú cuestionante qué va a pasar... Si no te doliera la rodilla, si tuvieras el peso ideal, si te quedara bien la ropa que te gustas y, y aparte te fuera bien el negocio, ¿no? O sea, es, es... Y, y es, es, es clave que tú entiendas tu cuerpo y que digas, seas muy honesto y digas, ay, bueno, estoy mal de mi rodilla, estoy mal de esto. Me, o sea, la, el azúcar, el, lo que traigas y hacer algo al respecto, como lo haces en tu negocio, pues, o sea, que le pongas la misma atención a tu cuerpo, porque si no va a llegar un momento en que vas a acabar en el hospital sin agravio a nadie de nuestros amigos y socios ahorita que vas a acabar en el hospital pero es simple y sencillamente bueno voy a decir, es que Sergio cayó en el hospital eh, es porque va a haber un momento en que va a haber el punto de quiebre porque tu cuerpo ya no aguanta entonces sí, tú decides o te pasas en el hospital dos semanas, tres semanas, un mes hasta que te recuperas o todos los días le das a mantenimiento de una hora, hora y media a tu cuerpo para que no llegue a ese punto de quiebre Sí y, y, y tienes que leer muy bien la situación o sea y esto aplica absolutamente en todo o sea porque ves que uno le quiere pegar al terco y al Superman y al todo es oye a ver si te sientes mal pues atiéndete si tienes un hábito pues malo y sabes que no está bien pues empieza a bajar o sea tienes que tomar acción con respecto a que sepas que si no te estás sintiendo bien porque en, o sea, es como las ventas, oye, es que no estoy vendiendo, bueno, pues ponte a vender, o sea, pues ponte a hacer llamadas, oye, es que no me siento bien, pues atiéndete, oye, es que me siento mal del estómago, oye, pues tienes que comer mejor, güey. o sea, tú tienes que hacer modificaciones en la medida en la cual tú se, sepas y, y tu cuerpo y tu entorno te diga que tú tienes que modificarlo, el tema es que hay veces que nos queremos hacer muy fuertes en muchas cosas y eso no tiene sentido, o sea, no, no da un resultado y, y sí, como bien dice eh, eh, Dave, eh, nos ha tocado, nos toca muchas veces que, que gente, sobre todo, que le cuesta mucho trabajo hacer cambios, empresarios que les cuesta mucho trabajo hacer cambios, que, que nos cuestionan y dicen, no, pues es que pues yo conozco a mi papá y, y este, a mi abuelo y un tío que, pues es que hicieron crecer muchos negocios y, y, y pues ellos siempre estuvieron gordos y no, y ellos nunca, y... Y nunca hicieron ejercicio, ¿por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Ves? Tuve qué vida tuvieron, o sea, qué, qué estilo de vida tuvieron, si pudieron disfrutar lo que tenían, si realmente pudieron eh, ayudar a los demás, eh, si realmente a lo mejor ellos te daban una cara de alguna manera, pero realmente vivían otra, ¿no? Y por eso hay gente, digo, eh, con mucho dolor lo, les comparto, ¿verdad? O sea, mi papá que era empresario, pues, padeció un infarto, o sea... Conocemos empresarios que de repente parece ser que todo está muy bien y pesan, tienen 40, 50, 60 kilos de sobrepeso y les da un infarto este, O realmente no pueden empiezan a no poder trabajar más de una o dos horas al día O de plano ya no trabajar, entonces, o sea, tienes que hacer las modificaciones adecuadas Para que tengas la calidad de vida que quieres, sobre todo también el ejemplo, si tienes hijos es qué ejemplo les estás dando igual con tus empleados o sea qué ejemplo les estás dando porque mucho es la cultura que tú creas sobre de tu equipo de trabajo y sobre tu equipo eh, de, de vida que es tu familia es, la cultura es lo que hace el jefe de la familia o lo que hace el director general o el dueño del negocio lo que hace o deja de hacer está bien o está mal entonces tú transmites un mensaje con tus actos y eso luego también puede repercutir mucho en la salud de tu equipo, en la energía de tu equipo y definitivamente en los resultados de tu negocio. Y fíjate, re regresando mm. a lo que decías ahorita, mi papá también falleció de cáncer, mi papá nunca hacía ejercicio, o sea, nos poníamos nosotros a hacer ejercicio, pero nunca hacía mm. Cuando le detectaron el cáncer empezamos a hacer ejercicio, o sea, por 8, 9 meses y cambió y hizo cambios radicales y la alimentación, porque mi papá se, o sea, comía huevo, Coca-Cola, atún, esa era su comida. Y después de, pues no sé, 60 años de estar comiendo de una forma, cambió literalmente, sin embargo no le, acabó el, no le alcanzó el tiempo pues, para recuperarlo. Entonces uh -huh. yo lo que te digo es, pues alimenta, te vienes de ahorita, haz ejercicio... O sea, para que tengas una calidad de vida distinta, o sea, yo pensaba cómo me voy a morir, y yo digo, pues yo me voy a morir a los 97 98 años corriendo, o sea, en una montaña me va a dar un paro o algo así, o sea, así si es como lo tengo planeado en la en el mar este nadando y, y ahí me quedo, pues, pero es por mi decisión, o ¿no? es o sea claro. algo uh -huh. planeado, pero tiene que ver con tu estilo de vida, ¿no? O sea, y que tú planees que no sea por falta de mantenimiento o por falta de buenos hábitos, ¿no? Y, y eso va a hacer crecer tu negocio. O sea, y entiende que va a hacer que tu familia tenga eh, más calidad de vida y una vida más longeva porque pues, le estás transmitiendo sus hábitos a tus hijos. Correcto. Y pues es un legado, ¿no? Al fin y sí. al cabo. Y, y algo bien importante es que eh, yo también conozco a muchos empresarios, muchas personas, que lo que hacen es... ...como que de repente se sienten mal... ...o de repente piensan que tienen que mejorar... ...y bueno, ahora sí le meten al acelerador... no ...sobre todo ahora iniciando el año... ...ah, bueno, este, enero, febrero, marzo... ...y luego ya después, no, como que todo está bien... ...y como que se les olvida... ...se relajan... ...se relajan... ...y, y eso tiene que ver con un tema de disciplina... ¿Cómo, ...¿cómo forjas esa disciplina?... ...pues realmente... ...primero tienes que tener muy claro qué quieres... ¿no? ...en la medida en la que tengas claro qué quieres... ...en la medida en la que tengas claridad de tus metas es más sencillo poder tener disciplina y, y de hecho ese o sea ese hecho es sencillo o sea el, el poder tener claridad te da pues te da mucho empuje todos los días para poder hacer las cosas llámese ejercicio llámese dieta llámese vender más llámese tener tal coche llámese o sea en la medida que le tengas claridad va a ser más sencillo poder caminar hacia esa meta pero si ni siquiera sabes ¿Qué quieres? Si ni siquiera sabes para qué lo quieres, porque muchas veces es, fíjate, es, le platicaba a, a un par de empresarios también la semana pasada y yo les decía, eh, me decía, es que ¿por qué bajaste tanto de peso? O sea, ¿eso qué, qué tiene que ver? Y yo le digo, es, yo me proyectaba el cómo me quería ver, o sea, el para qué era, es, yo me quería ver de forma distinta vendiendo yo me iba a sentir mejor, ese era mi para qué y yo lo tenía muy claro. Entonces en la medida en la que tuve muy claro eso, pude caminar eh, hacia esa meta todos los días y eso me daba la disciplina. Mucho de lo que mencionamos en los talleres es que eh, la motivación o, o la disciplina, pues ahora sí eso crea energía o genera energía, pero realmente lo que, lo que genera energía y lo que te da esa disciplina es trabajar arduamente todos los días en los hábitos, que sabes que te van a llevar a la meta llámese físicos, llámese de salud, llámese de ventas, llámese de controlar el controlar el negocio, sistematizar el negocio independientemente de lo que estés haciendo eh, realmente ese es el camino o sea tú tienes que tener muy claro el para qué lo quieres y en la medida en la que sea más fuerte ese para qué no vas a parar hasta poder realmente hacerlo eso tiene que ver con todo, ¿eh? otra vez salud tiene que ver con eh, atracción, este, de, atracción dinero, de dinero, estado físico, familia. Este, familia, sistematizar el negocio. Porque hay veces que también nos toca... Es, Lo mismo. Eh, es, es, dice no, pues es que empecé a sistematizar, pero es que como que no funcionó, ¿no? Pues que es un proceso, no es de un mes, es no, de seis cambio meses. de hábitos y, del empresario. Claro, o sea, exactamente. Cambio de hábitos del empresario y cambio de hábitos de toda la empresa. Es correcto. Y todos los, los empleados. Bueno, cinco cosas que deben de hacer para cuidarse. Una... Eh, yo pienso que tener una meta clara, ¿no? O sea, que tener una meta clara es decir que okay, mi meta es llegar a este peso, mi meta es eh, curarme de estas dos, tres cosas. Mm -hmm. O sea, una meta específica. Dos. Correcto. Eh, dos, pues es empezar. Quiero que pongas en orden de, de prioridades, o sea, sí. lo que te ha funcionado a ti. A mí, yo después de que puse mi meta, yo lo que empecé fue con poquito. O sea, es, por ejemplo, mi coach, Dave... <risa> Me decían, no, es que haz burpees todos los días. Entonces, imagínate, yo, pesando 137 kilos, yo ni siquiera me imaginaba haciendo burpees todos los días. O sea, yo no puedo. Y yo cuando lo empecé, me tardé como casi un minuto para hacer un burpee. Entonces, eh, o sea, es empieza con poquito. Empieza con 10, empieza con 15. simplemente sí. o caminar. O caminar. Es, es que empiezas con poquito. Oye, dieta, bueno, quita el pan quita las tortillas o quita el refresco okay. con, poco, con, entonces, el con poco empieza con poco yo pienso que el tercero es la dieta o sea el ayuno yo lo pondría como segundo en lugar de de, de lo de poquito de lo, el otro, ayuno como tercero o sea es la dieta es el ayuno es el que controles tu alimentación yo pienso que la clave es que controles tu alimentación porque eso te va a hacer que todo lo demás entonces ve con un nutriólogo ve con alguien que te ayude nosotros hacemos ayuno el ayuno nos funciona eh, y obviamente comer mucho eh, producto verde a mí me funciona eh, superalimentos que el brócoli que el, espango, o sea, el que el salmón almendras porque eso la verdad yo siento que me vuelvo más inteligente entonces uh -huh. eh, yo pienso que la dieta es el punto número dos el número el tres el que tú decías ahorita que empieces con poco pero que empieces no empieza sí a mí eso fue a mí lo que funcionó o sea yo cuando me di cuenta que podía hacer poco ejercicio después pues ahora pago una hora, hora y media todos los días, sábados, domingos, llueva, haga lo que tenga que hacer, hora y media de ejercicio, o sea, es. Pero empieza con poquito, ¿no? Igual la dieta, eh, digo, como, como bien lo decías, quería complementar. Eh, eh, o sea, sé, sé que el tema de, de lo del ayuno puede ser un poquito controversial. Para varios. Pero llega un punto en el cual yo digo, ¿cómo puede ser que haya gente en, en el día que le invierta 3, 4 horas en comer. O sea, en dedicarle el tiempo al día, del día a comer. O sea, yo no, yo no tengo tiempo de no, eso. No. Sí, claro. Y tiene que ver mucho con eso. Y es control. ¿eh? O sea, es un control. Yo el cuarto que diría, salvo tu mejor opinión, puede corregirse, ¿eh? porque yo uh -huh. pienso que tú eres un ejemplo viviendo viviente de lo que, de lo que es tener buenos hábitos, pero es el... Que tengas gente al lado que te motive y que te empuje hacia esa meta. ¿eh? No es sí, lo claro. mismo tener un Ramiro tener un David al lado. es Lo que hablábamos el otro día, que siempre nuestros viajes en conjunto han sido perturbadores. Yo la verdad tengo mis hábitos muy fuertes. Hay buenos y hay otros no tan buenos, pero mis hábitos son buenos son muy fuertes. O sea, yo todos los días en donde te hago ejercicio. O sea, hay muchas cosas. Ramiro no tiene mejores hábitos alimenticios ahorita que yo, la verdad. Pero es padre porque ahora cuando viajamos es nos tallamos, me explico. Sí, claro. Al inicio era complejo porque yo lo tallaba en todo lo físico. Y fue complejo, ¿ah? ¿eh? O sea, Muy estar complejo. Con, en, juntos. Pero eso forjó. Sí, sí. Ha eso a mí me cambió la vida. Y es, yo creo que tener gente al lado que te pueda guiar, que te alinee, y sobre todo que no tenga miedo a, uh -huh. a tallar y decir, paren. Sí, o claro. Sea, porque Ramiro me ha dicho, oye, ¿qué onda con la panza? Y yo, ah, qué desgraciado! Pero yo me reflejo de cuando yo lo fregaba. Sí, claro. Me explico, y él como ya está en un nivel distinto, pues tiene todo el derecho de tallarme, pero es la... lo poderoso de tener a alguien al lado sí, que claro. te talle, ¿no? Y que tenga los resultados y que te talle. No es lo mismo contarte con puro marihuano y drogadicto. Hay empresarios así, ¿eh? Sí. Borrachos y sí, que les gusta sí. la fiesta y a empresarios que les gusta hacer ejercicio, que les gusta ayudar, que les gusta irse a la montaña. que Es, es distinto completamente la estructura y el, el lo que sucede alrededor. Entonces yo pienso que esa es una parte fundamental. Es correcto. Y, y, y bueno, yo pienso, lo, el último, salvo tu mejor opinión, es... ¿Qué imagen quieres dar a los demás también? ¿Y qué ejemplo quieres dar a los demás? Porque pareciera ser que todo es... O sea, un tema de los negocios es... Eh, muchas veces es utilizamos el negocio pues para beneficiarnos eh, económicamente o en alguna meta, en este caso empresarios. Pero es, ¿cómo estás ayudando a tu gente y cómo estás ayudando a tu familia? Y ¿Qué imagen les quieres dar a ellos, verdad? O sea, ¿qué ejemplo? Entonces, pues, puedes estar fumando o puedes estar yendo a hacer un deporte. Es puedes estar tu legado, ¿no? O sea, ¿cuál sí. es la, el legado que quieres dejar? ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Cómo quieres que...? Sí, que te vean que digan ay bueno no pues estaba bien loco ese ejercicio y nos ponías todos a ejercicio claro. yo pienso que tiene que ver también con la gente que vas a atraer, no y nosotros siempre decimos en, en nuestras empresas pues vienen gente con valores muy distintos o a sea, que sí, sean claro. atletas eh, que les gusta ayudar que les gusta estudiar ¿por qué? porque si no no cuadramos con lo exactamente que, o sea no va a cuadrar y es importante lo que está diciendo Ramiro porque es es parte clave el que tú sepas cuál es lo que, con lo que quieres inspirar y qué valores quieres dar, porque es la gente que vas a traer y son los proveedores que vas a tener y... así es, sí, en, en todo sentido, ¿eh? son como dices tú, son los proveedores, son los clientes que vas a tener, es el equipo de trabajo, tu equipo de ventas pero también así van a ser tus hijos, o sea así va a ser la gente que atraigas alrededor tuyo y, y al final de cuentas te vas a dar cuenta que mucho de eso tiene que ver con lo que hace uno todos los días, ¿no? con, con los hábitos. hábitos ¿no? Entonces, número uno es, ponte la meta. Meta. Número dos, el, la lo alimentación, ayuno. ¿verdad? Ayuno, sí. lo que quieras hacer de alimentación. Nosotros, bueno, tú haces más keto y yo más superfoods. O sea, uh -huh. me gusta superfoods y ayuno, ¿verdad? Obviamente, pero gusta Sí, keto. ayuno siempre, sí. Keto. Eh, número tres, eh, empieza. A empezar. Uh -huh. Un paso, va Con poco cuatro no recuerdo cuál recuerdas? era el cuarto, eh, tú lo dijiste sí, déjame acuerdo, el cuarto <risa> era yo pensé que te ibas a acordar tú pero no, me acuerdo, no, de los no demás. me acuerdo el cuarto, ah sí, rodéate de la gente adecuada rodeate de la gente adecuada o sea, que, que sea el ambiente adecuado y el quinto, y el quinto es qué imagen quieres dar y qué legado quieres dar a la gente es eh, que está a tu alrededor pues muchas gracias muchas gracias mi gran amigo, socio, coach, Dave. Ramiro gracias César. gracias Anelita mucho éxito. Y acuérdate que tenemos talleres. De hecho, tenemos talleres de Rockefeller 21 y 22 de Entre febrero. En la página www.empresarioatordimiento.com. Sí, te vamos a tallar. Sí, vamos a hacer esa piedra que pule el diamante. Pero pues es nuestro objetivo. ¿eh? Que tengas una vida completamente distinta y poderosa. Gracias. ¿eh? Bendiciones. Nos Listo. vemos pronto. Gracias. El sistema Rockefeller.